y la patineta de Pep Bruno. El niño Antón se hizo una patineta. En una tabla puso dos ruedines detrás y un ruedín delante que giraba con una tablilla a modo de volante. Aunque una patineta no es de girar, sino más bien de correr, la cuesta abajo, a ras de suelo, volando con uno, dos o tres niños encima. El niño Antón subió la cuesta más empinada ...del pueblo la de reloj con su patineta. Se sentó encima con los pies haciendo freno... ...antes de soltarse y embalarse hacia abajo. Quería cenar él solo la patineta... ...por darse un gusto, por disfrutar... cómo se disfrutan las cosas nuevas. Llegó el momento. Miró al cielo, quizás por si había una señal. Miró al suelo, quizás por si había un bache. Miró al frente, quizás por si no había valor, y levantó los pies. La patineta, perezosa, empezó a bajar lentamente. Poco a poco se fue animando y tomando velocidad. La cuesta del reloj siempre ayuda. El niño Antón sentía como su corazón saltaba rebrincando en el pecho. Pronto llegaba la primera curva. Después había una segunda curva. Y de ahí empalmaba con la cuesta el frontón, que iba a morir al ayuntamiento, en lo más bajo del pueblo. Pero algo falló, y no fue precisamente la patineta, que antes de la primera curva te llevaba una velocidad excelente. Lo que falló fue un cúmulo de circunstancias pequeñas, que la tía Gabriela abriera la puerta de casa, que la gata se escapara. Que la tía Gabriela saliera tras la gata. Que el niño Antón tomara la curva con su patineta nueva a una buena velocidad. Que todo ocurriera al mismo tiempo. Y pataplum. Tras la primera curva en la patineta ya no iba solo el niño Antón. Detrás de él, sentada en la patineta, iba también la tía Gabriela. ¡Agárrese fuerte, tía! Le dice el niño a la vieja. Y la tía Gabriela se agarraba fuerte donde podía, es decir, a su propio mantil. El niño entonces, pendiente de no perder a su pasajera, no atendía a la patineta. Así que no debería sorprendernos que antes de la segunda curva, pataprum, un nuevo pasajero, acabara por aterrizar tras la tía Gabriela. No era otro que Juan Tarambana, rumiando besos como siempre, y dispuesto a chocar sin querer contra cualquier que tuviera prisa, por ejemplo, un niño y una abuela subidos a una patineta. Juan Taramana salió de su ensimismamiento y sugirió Esta aventura bien se merece unos exámetros dactílicos. Pero nadie pareció hacerle caso, porque en ese momento... ¡Pata plum! Un cuarto pasajero tomaba asiento en la patineta. Pobre niño Antón, quería estrenar las olas. El cuarto accidental pasajero era el hombre Carter, que corría a dar un mandado, y ahora con la patineta, más que correr, volaba. Desde lo alto del campanario, Pedro Campana, que estaba viendo la tragedia que se avecinaba, tocó la campana a rebato. Rápidamente la gente se asomó por puertas y ventanas, preguntándose qué podía estar pasando. Y una de esas puertas era la del ayuntamiento, por donde se asomaron Lorenzo, el alcalde, y Ramón y Ramona, los concejales, para ver qué sucedía. En ese momento la patineta enfilaba la bajada última la del frontón, la que iba a parar a la puerta del ayuntamiento. A toda velocidad la patineta y sus pasajeros entusiasmados chocaron con el alcalde y los concejales y todos juntos entraron en la casa consistorial donde tras un tropezo final terminó su carrera. El en niño, entonces la tía Gabriela, Juan Tarambana y el hombre Carta gritaron de alegría. La patineta había ido veloz, como un rayo, y la carrera había sido maravillosa. Debajo de ellos, Lorenzo el alcalde, Ramón y Ramona no parecían tan contentos. Por cierto, señor alcalde, dijo el hombre Carta, que me manda a su mujer para recordarle que no se sucia la ropa, porque esta noche tiene cena con unos parientes. Aunque por lo que parece el mandado ha llegado algo tarde.